De bolsas de plástico, prefiera lo nuestro, un supermercado al servicio de usted. Pero no solo de carnes de que no hablamos, también encuentra en Supercentral un amplio surtido de frescos pollos de los mejores productores. Cuando visite su supermercado central, no olvide la sección roticería, también productos frescos de la zona que invitan a un buen sándwich a cualquier hora del día. En los pasillos del supermercado central, siempre encontrará un amplio surtido en abarrotes y ofertas que resultan tentadoras. ¡Ah! No deje de pasar por la sección vinos, licores y bebidas. Todo en marcas de prestigio, también hay ofertas. En lácteos, haga como ella. Yogur, leche en diferentes presentaciones, manquillas, etc. Para el mejor aseo en su hogar u oficina, prefiera los productos del supermercado central. Desde el Zapolio, pasando por el lomo, rinzo, desodorantes ambientales, mata insectos y también diferentes marcas de papel higiénico. Supermercado Central, está en el centro del centro de Laja, Balmaceda, esquina Ojigi. Desde Laja, en el 90.9, transmite Araucanía FD. Continuamos con más música, informaciones y la cordial compañía de Genoveva y Víctor en La Super Tarde de Araucanía FM.